Vale, vamos a ver un poco... Lo que bueno chicos, estamos aquí en la estación de Baney. nos estamos yendo a Arebola. Queríamos coger un coche de Rebola, pero resulta que en los domingos... No frecuenta mucho por la estación, así que tenemos que coger el coche de Baney y caminar desde la, desde la entrada de Rebola hasta dentro de Rebola. Seguro que os preguntaréis, ¿qué es Rebola? He estado repitiéndolo un montón. Bueno, antes de entrar en detalles, veamos la introducción del canal. Pues Rebola es un pueblo que ya es denominado municipio. Se encuentra ubicado en la isla de Bioco, en la provincia de Bioko Norte. Según el censo del año 2001, esta población contaba con unos 8,289 habitantes. Rebola tiene bastante popularidad entre la población ecuatoguineana debido a las vistas de la localidad desde varios puntos de sus alrededores. Una parte de Rebola se hiergue sobre una pequeña colina, donde destacan las típicas casas ecuatoguineanas con las fachadas amarillas y los tejados de colores rojizos y marrones. Y en la cima del cerro, se encuentra una iglesia desde donde se puede ver todo el pueblo, chicos. Las vistas son maravillosas. También se destaca su comercio de frutas. Ahora, chicos, regresemos al inicio del vídeo Ya veis, aquí tengo a... Santi. El único, Santi. Aquí y... tengo a Max. Max me va a acompañar esta vez, señores. España? <risa> Bueno, estamos ya saliendo de la estación. Miren cómo nos estamos alejando poco a poco de Malabo. Estamos yendo a Repola, que es el primer pueblo de Bioco Norte. Lo van a conocer hoy, así que no se vean a ningún sitio. Y si aún no se han suscrito, este es el momento de suscribirse. la uh Tepel. -huh. ¡Ah! Hola a todos, soy Mac Miguel, conocido como Excelencia Mac, aquí en Rebola. Mac Miguel, yo creo que así me conocen, pero mi nombre biológico es Miguel Ángel Coparriate de Los y soy de aquí en el pueblo de Rebola y vamos a enseñar un poco, no directo de Rebola, sino algunos lugares de Rebola. Vamos a ver cómo es Rebola. <música> todavía No tenemos carreteras, pero yo doy fe que dentro de poco vamos a tener nuestras carreteras aquí. Así es, gracias a Marc Miguel. Eh, al menos haré algo como un héroe, el héroe de Rebola. Es, sí. Ok, aunque tenemos el día un poquito así, aquí tenemos el ayuntamiento de Rebola. Eh, muchas de las veces eh, organizamos conciertos aquí. Si viene alguna otra autoridad competente con, con lo que tiene que ver con los ilustrados o ilustres del de ayuntamiento, ellos se encargan de ello aquí. Aquí se hacen los eventos, puedo llamarlos nacionales, ¿no? Sí, por aquí lo hacemos. Pues, reuniones de ASO y todo lo que tiene que ver con la política o algún documento que uno necesita o, o cultural también que, que lo ceden aquí para conciertos. Se suele utilizar ese patio, todo el patio que se ve aquí. Tenemos un mini escenario ahí, si se puede ver desde lejos, si es donde se suelen hacer actividades. Eso a nivel general del poblado de Rebola. Pues bien, entrando aquí a la derecha vamos a ver la casa de cultura de Rebola. Oye, ¿le va bien? Aquí tenemos... El, ven, ven, este señor también en su tiempo, en su momento en volvo System, en esos momentos, él era eh, basista de guitarra bajo. Vamos a pasar aquí. Su nombre es Don Herminio, basista número uno en Rebola. Actualmente eh, se dedica a lo que es su talento en carpintería. Eh, yo suele ver que también suele hacer soldadura, su sí. Sí, muchas veces. sí, sí, hay buen material aquí. Así que si vienes a Rebola y necesitas hacer cama o algo, tenemos al, al tío de niño aquí. Estamos ya en ribó frente a la casa de cultura. Cejesa está aquí. Y secadero. Hay muchos secaderos aquí. ¿eh? Ahí, ahí abajo tenemos CEGESA de rebola. Pero... Por ejemplo, aquí lo que estaba hablando de, de la Casa de Cultura, este es un gran espacio que se puede utilizar para hacer conciertos, actividades culturales y la verdad, nuestra cultura está, se viene cada vez más abajo, se muere cada vez. Antes aquí se aprendía a hablar Bubi, por ejemplo, yo aprendí lo poco que sé de Bubi aquí había muchas actividades, bailes tradicionales, costura de, de ropas tradicionales, sombreros, todo se hacía aquí, pero lo que estoy viendo hace falta una reactivación, porque los que están ahora están intentando, pero hasta no hay algo que ha llamado la atención a, a los jóvenes. Necesitamos algo que llame la atención a los jóvenes, pero para que se llame la atención hay que haber más apoyo, apoyo económico, porque puede haber alguna gente aquí ...y la gente que vamos a llamar para, eh, por ejemplo, enseñar ellos ...también necesitan alguna que otra remuneración... ...para que también ellos puedan estar las 5 o 6 horas que han pasado aquí... ...que tengan algo que comprar en sus casas... ...porque una no va a dejar su finca para venir a enseñar clases de bubio... ...por ejemplo, y no tiene nada que comer eso... ...pero si tenemos remuneración, algo de dinerito... Yo creo que pueden darse un tiempo a la semana para dar clases de bubi, etcétera, etcétera. Yo sé que mirando esto hay gente que, que va a apoyar. Pues ahí tenemos otra zona, la terraza, tienen bibliotecas, solo que lástima que está cerrado la Casa de Cultura, ya que me habéis pillado así de tal también. Así es, pues aquí es otro escenario de, de la Casa de Cultura. Primero, eh, la rica habla de lengua bubi. Que aquí se puede hablar sí. casi siempre. ¿no? Claro, y ese, ese bubillo aquí es eh, tan fluido. Eh, la comida que tenemos aquí. Nosotros? Claro. ¿no? <risa> Esto es un disco. La, la comida que tenemos aquí en Rebola, ah, por ejemplo, el, el, en las plantas y tal. ¿Sí? Nuestro cacao. Yo creo, yo creo que Rebola tiene el cacao más rico de la isla de Bioko. Aún de se, aún ¿tú se ¿tú sigue tú produciendo sí, aquí. Sí, producimos cacao aquí. Los bollos me llaman. Claro, tenemos el cacao más rico. A tu vecina. No, no, no. Nuestro cacao es el cacao mágico. Esto yo, yo, yo, lo, yo lo afirmo, no porque yo sea de Rebola. No, el cacao lo afirmo. De es el más rico. Nada, de Rebola. El cacao más rico es el de Rebola. Rebola, rebola está bien, bien, bien urbanizado. ¿eh? Si coges si una imagen de drone, por ejemplo, yo tengo la imagen de drone, os la voy a pasar. A ver, porfa, por favor. Aquí tenemos al fotógrafo de Rebola, el mejor fotógrafo del mundo. que está aquí? ¿eh? Hola, F, ¿qué tal? Así es, gracias a la bendición de Dios. Ustedes sí, aquí. ¿eh? Cuando era más pequeño jugaba fútbol, esos tiempos que yo me mentía que se jugaba fútbol, porque ahora mismo ya no se chuta ni un balón. Aquí se jugaba baloncesto, fútbol. ¿La cantidad de heridas que la gente se da aquí? No, heridas como tal, los chicos de aquí parece que comen fútbol. Pasa que desayunan, comen y duermen con el fútbol. Sí, lo que todos, los, todos los que, todos los que sí. tenemos aquí son de la época colonial uh -huh. ¿Han visto que el cacao de aquí está más rico? Bueno, yo creo que así lo quitan las baldosas o como lo llaman ellos mismos Cada sistema tiene su, su lenguaje sí. Ellos saben cómo llaman en su lenguaje Pues yo lo voy a llamar baldosa porque se parece baldosa Es más para limpiar el tubo de fuego de calor Por eso ¿no? Vamos a subir un poco yeah. Está seguro ¿Estás claro, sí. aquí, el tubo. Tenemos un tubo aquí que reparte calor. ¿Qué, es pasar? ¿Qué es pasar? Aquí están las leñas que, que ellos traen. También tengo, tengo, tengo ¿Cuántos secaderos crees que hay, puede haber en toda la ¿Cuántos eh, aproximadamente, aproximadamente nueve, diez por ahí. Oh. Y más, hay más grandes que así. Tenemos uno antiguo, antiguo que hasta nadie ya no sabe de ellos. Ahí, ahí ya es como se llama. Eh, ya no es. Mecánico, ya, ya hacen cosas de, de mecánicos ahí. Ya hay mecánica ahí. Pues yo tengo otros vídeos aquí en, en su momento atrás. Estuve limpiando cacao con, con los mayores. Aquí, estaba limpiando cacao con los mayores. Este es un almacén de cacao y aquí es donde, donde prenden el fuego. No, pero tío, yo no me imaginaba que normalmente aún se sigue trabajando cacao en esta zona, así, de esta forma. ¿eh? Sí, se, se trabaja. Sí. Ahí tenemos los secos. Y por aquí se prende el fuego. Eh, los cacaos secos los mandan para empaje. Y el proceso que sigue después del empaje yo ya no sé. Los lo que sí, los de empaje son los que, o sea, aquí es donde donde ingieren la leña, Tiran estos tacos que ellos lo llaman leña, al encender el fuego todo el calor pasa en el tubo ese de, de calor y es lo que seca el cacao ese. Hay otros que secan cacao con el sol. <risa> It's me to Ah, Continually with the title. All right, let's go. Señores, de rebola. Está comiendo bollos de rebola, una de las otras cosas buenas. Que las mamás de esto aquí son, saben es, preparar cositas. Esto es un producto local, ¿vale? son bollos de rebola. Rebola bollo. El, el bollo, el hay, bollo, hay, bollo hay de todo aquí. De bollo, bollo. Hay churrosquillos. Las mamás de aquí saben preparar de todo. Y eh, quiero dejar claro que todo lo que habéis visto no es todo rebola. Rebola es grande y sigue abriendo. Se va a hacer más grande de aquí a unos años. Por la gracia de Dios nos van a poner las carreteras que hacen falta y que bola va a estar a otro nivel. Gracias, gracias por estar ahí y dale like a este vídeo, suscríbete al canal ¿Suscríbete? y es más, busca mi canal Mac Miguel B y también nos sigues ahí. ¡Jabless! ¡To God be the glory! Chicos, espero que os haya gustado este gran vídeo. ¿Qué os ha parecido? Eh, ¿Cómo se dice? El poblado, el la poblado, el el ciudad de Revola ¿Qué, uh -huh. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Comentar en los ahí comentarios. debajo todas vuestras impresiones Porque Max uh -huh. las va a estar leyendo Todas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ella va a poner mi canal aquí arriba vale. Claro, el canal de los, <risa> los dos Bueno chicos Hemos acabado ya Estamos dentro del taxi yendo a Malabo Aquí tenemos a Santi Lo ha pasado súper bien Bueno, eso creo <risa> Desafortunadamente no hemos podido explorar más lugares porque ya veis, el clima, como dice Santi, es bipolar y hay otras cosas que hacer. Ya continuaremos con lo que es la exploración de rebola algún otro momento. Así que chicos, ya saben, este es el final del vídeo nos estamos regresando a Malabo. Suscríbanse para recibir más contenido, denle a la campana para recibir notificaciones y nos vemos.